Hola, hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende a qué hora estés escuchando este video. Bueno, hoy vamos a ir con la luna en casa 8 en los signos de tierra, o sea, en Tauro, Virgo y Capricornio, que son los tres signos que estamos tratando desde la luna en casa 1 en esos tres signos. Eh, y así venimos día a día. Bueno, te invito a que gentilmente te suplico, más que te invito, eh, que te suscribas a este canal. Que le des like al video, que le des click a la campanita, que dejes un comentario, que actives el algoritmo de YouTube. Bueno, dicho esto, vamos directamente a la clase. Ahí lo estás viendo Luna en casa 8, Luna en casa 8, Luna en Tauro dentro de la casa 8. Bien, eso es lo que vamos a ver. Entonces, Luna en casa 8, ¿qué significa? ¿Qué es intenso? ¿Qué es curioso? ¿Qué es posesivo? Ahora, esa casa 8 en Tauro, ¿qué significa? ¿Qué es afectuoso? ¿Qué es... Mmm, le gustan las posesiones, le gusta poseer, que es productivo. Luna en Tauro, por la parte positiva de la cuestión, sensual, tierno, confiado, por la parte negativa, brusco, crédulo y seguro. Bien, ahora, si unimos estas palabras claves, si y tomamos una palabra clave de cada cosa, podríamos decir a lo mejor que estamos ante una persona que siente seguridad acumulando posiciones y que además es muy afectuoso y sensual. Por ejemplo, mientras que si la luna está en casa 8, intenso, curioso, posesivo, las tres palabras claves de esa luna para casa 8 siempre, y la casa 8 debe estar en Tauro como antes estuviera en Virgo, que las tres palabras claves para la casa 8 en Virgo es autoexigencia, juicio y salud. Eh, y la luna, tuviera en Virgo, que es cuidadoso, que es humilde, que es prudente, como parte positiva o en luz, y en sombras es, es obsesivo, es neurótico y es distante, podríamos estar hablando de una persona muy prudente pero a la vez curiosa en temas de salud. Por ejemplo, ahora bien, si esa luna en casa 8, intenso, curioso, posesivo, eh, estuviera la casa 8 en Capricornio en vez de estar en Virgo o en Tauro, eh, casa 8 en Capricornio, supervivencia indica, indica tradición, indica austeridad, y esa luna en Capricornio, lo hace reflexivo, prudente, reservado, o en sombras, egoísta, indiferente, cruel. Por lo que podríamos estar hablando de una persona curiosa, de indagar sobre temas relacionados a sexualidad y muerte, pero lo hace de forma austera y reservada. Bueno, estas frases claves que son para que vos te vayas ubicando, cómo ir interpretando la astrología, se eh, las debemos a Mildred Peraza, la astróloga Mildred Peraza de Venezuela, certificada por el CAF. Eh, fue quien me ayudó haciéndome estas palabras claves para que yo no me vaya por las ramas y pueda hacerla, no las haga en el momento, no improvise. Eh, te agradezco muchísimo por haber estado ahí. Si no entendiste de qué se trata, es porque es la primera vez que lo estás viendo. Si ya venís viéndolo desde antes, entonces ya sabes de qué se trata. Pero si es la primera vez, es el primer video que ves, acá, en este costado, a ver, ahí. Uh. <tose> Tengo que llevar el dedo más derecho, no sé cómo llevarlo. En ese costado izquierdo de la pantalla, te va a subir un rectangulito que te viene toda la lista de reproducción. Este es el video 284. Así que imagínate todo lo que tenés para ver. Pero esta es la manera más fácil, más rápida de aprender astrología fácilmente. Todos los días aprendiendo un tip nuevo de astrología. ¿Nos vemos mañana? ¡Claro que sí! Espero que tengas un día espectacular. Chao, hasta mañana.